Ya, yeah. JLM Brad Beach, ya, yeah. ey, estamos rollin' con todos los niggas fumando pareces sin ojos porque no me mira, tu piba quiere un poco de mi vitamina, tomando vino yendo a comprar la esquina. Con todos los niggas Fumando parece sin ojos porque no me mira Tu piba quiere un poco de mi vitamina Tomando vino yendo a comprar la esquina Ya yeah. he cruzado, cegado, ya casi estamos pegados Guardado el focus, las pocas no encuentro dado. Guárdame un poco de eso que yo estoy llegando Toda mi gente parla sonando A salir lo quiere, nos vemos en orlando ya. Yeah. No Tengo una chain, tengo una cadena, el hielo lo tiene dentro de la heladera Esa mierda no es para cualquiera, sé lo que digo, sale para afuera. Esa mujer no sabe qué hacer, quédate conmigo, vamos a revolver. Si vos tenés hambre, te de comer. Si ando en la calle, no va a conocer. Estamos rolling con todos los niggas. Fumando, parece sin ojos porque no me mira. Y tu piba quiere un poco de mi vitamina. Tomando vino, yendo a comprar la esquina. Estamos rolling con todos los niggas. Fumando parece sin ojos porque no me mira. Tu piba quiere un poco de mi vitamina Tomando vino yendo a comprar la esquina Ya, Hay que como joa al party entrando Como morí con los ores al mango Todos con él estamos fumando Los números de tu vida están sumando A los kitapas Nintendo jugando Todos los giros estamos controlando Me cubro a aunque no tengo un mango Las bases se pegan yo estoy calibrando Saba por moreno y sin asustarme Amenazaban con un tiro pegarme Iba mil veces y no se acercaban no se acercaba, nunca Para bajó, que hagan si después se cagan Ya, yeah, Este es de creo, de mi medio buen pata Las zapatillas son nuevas y baratas Todas esas mierdas sí, no eh. se percata Todo el vino mezclado con Fanda Doy la vida por toda mi gente Ese trato ya no está vigente me voy a 120 y parece que lo hago lentamente Cuando hermano, necesito que, que me traigas eso que te, que te había dicho la otra vez Y nada, cuídate, yo a saber cómo anda la calle eh Chau bro